¿Cómo ocurrió la muerte de su hija? Bueno, eh, según yo he sabido, esa niña salió por ahí, no sé a qué, ella salió a comprar por ahí y, y que cuando iba por ahí, más allá de, de Randy, por ahí, en la, en la principal, por ahí hay un hoyo, un hoyo peligroso ahí parece que cuando ella iba, venía ese carro, no sé si era defendiéndose del hoyo y el carro la bateaba y lo que supimos es que vinieron a darnos las razones ¿Cómo se llamaba su hija? Se llama de Ana Mari Villa. Villa. ¿Cuántos sí. años tenía ella? Eh, 37. Tengo entendido que ella iba acompañada de su hija también. Sí, la hija también, sí. ¿Qué edad tiene la niña? La, la 18 tiene la hija de 18, ella. o sea, iban tres personas. A sí, otra muchachita iba con ella, otra niña. ¿Cómo se encuentran niña? La otra está bien la que... La, la muchachita bien, porque eso nada más hay unos peladitos en la rodilla, por ahí en alguna parte, pero después la otra está grave, la otra está grave. Una bien, unas persona muy buena, muy decente, muy amable, muy cariñosa. Una buena persona era ella, sí. es más puede decir de ella. Una muchacha especial para amarla porque ella era mi, mi nuera. Y yo la quería mucho porque era muy sencilla, humilde. Salió a ver una niña que ella cuida y ayer por pues, ese día, o sea, ya antes de ayer, porque ayer ese día ya de fiesta, ella no se la traje y ella salió a ver su niña. Y ahí fue pues, que pasó, Él, ay, mi hermana, como mi hermana no es no otra. Muy talentosa, muy especial. Una joven muy buena, servicial. Bueno, ella era mi comadre y no tengo cómo describirla porque ella era como, como ella, había muy poca persona como ella. Era un de caritativa, bondadosa, era un amor. Sí.